El tercer problema nos habla de una función v de x que nos indica el número de presas consumidas por depredador y por día. La función nos dice que está definida para valores de x mayores o iguales que cero y depende a su vez de un parámetro h que nos dice que siempre es positivo. Es decir, que vamos a tener una familia de funciones, vamos a tener para x mayores que 0 ¿no? y para cada valor para un valor de h tendremos una función para un h sub 1 para otro valor de h tenemos otra función para otro valor podemos tener otra función ¿no? o sea, tenemos una familia de funciones que dependen del parámetro h. Asociado con cada h tenemos una función. Bueno, lo primero que nos preguntan es si existen valores de h que hagan que v sea continua. ¿Sí? Nos fijamos en la expresión de v, x más partido por 1 más h por x. Vemos que es el cociente de dos funciones continuas eso es otra función continua, no ofrece problemas salvo cuando el denominador se haga cero por lo tanto para ver puntos conflictivos tenemos que ver cuando el denominador es igual a cero pero esto solo se da cuando h por x sea igual a menos uno esto no va a ocurrir nunca puesto que la x es mayor o igual que 0 y la h es estrictamente mayor que 0 por lo tanto no vamos a tener problemas a la hora de definir esto de manera que v de x va a ser continua para todo x mayor o igual que 0 y h mayor que 0 el dominio de la función va a ser entre cero e infinito. Es donde está definida la función y además no ofrece ningún problema. Por lo tanto, este es todo el dominio. El recorrido o rango de la función serán aquellos valores que toma la función. Quizá todavía no estamos en condiciones de responder a esta pregunta. Lo dejamos para... En cuanto a los cortes con los ejes, podemos ver dónde corta el eje OI, simplemente evaluando cuánto vale V de 0, que va a ser 0 partido de 1 más H por 0. Por tanto, 0 partido de 1, 0. De manera que en el 0, 0 tenemos un punto de corte. Los puntos de corte con el eje OX... ...serán aquellos X para los cuales la imagen vale 0. Es decir, donde X partido de 1 más H por X sea igual a 0. Esto implica que X tiene que ser 0. Por lo tanto, este va a ser el único punto de corte de nuestra función. En cuanto a las asíntotas... ...puesto que el dominio va de 0 a infinito podríamos preguntarnos si tiene alguna asíntota horizontal, pero solo por la derecha. Es decir, tendríamos que hallar el límite cuando x tiende a infinito de v de x. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x partido de 1 más h por x. Tenemos aquí el cociente de dos polinomios de grado 1, Luego, el límite va a ser el cociente de los coeficientes. Por lo tanto, en 1 partido por h tendremos una asíntota horizontal. Asíntotas verticales no vamos a tener, puesto que esto no se iba a anular nunca en el dominio, tal manera que estas son todas nuestras asíntotas. Nos preguntaba también el problema cuándo aumentaba y cuándo disminuía nuestra función. Para ello vamos a calcular la derivada. Tenemos la derivada de un cociente, que será el denominador al cuadrado. Ahora, la derivada del numerador, que es 1, por el denominador 1 más h de x, menos el numerador, X por la derivada del denominador, que es h. Se nos va h por x con h por x, o esto nos queda, que es igual a 1 partido de 1 más h de x al cuadrado. Para estudiar el crecimiento nos tenemos que fijar en el signo que toma la derivada. Aquí tenemos un 1 partido por algo que está elevado al cuadrado, es decir, algo que siempre es positivo. Por lo tanto, la derivada siempre va a ser positiva. Esto significa que la función va a ser creciente en todo su dominio. Si nos preguntaran por los óptimos, dónde hay máximos y mínimos... Una primera forma de abordar esto sería viendo cuando v' de x es igual a 0. Y vemos que no hay puntos. Eso no significa que no va a haber máximos y mínimos. Sino que no va a haber máximos y mínimos interiores. Seguiremos discutiendo un poco más adelante sobre esto. Vamos a hacer ahora un dibujo con todos los elementos que tenemos hasta este momento, vamos a hacer un dibujo de nuestra función. Aquí pondremos v de x. ¿Qué elementos tenemos? Sabemos que hay un punto de corte en el 0,0, 0, o la función va a pasar por aquí, y sabemos que en 1 partido por h, donde quede, eso no sabemos h, ¿eh? pero esta línea va a ser una asíntota horizontal. Y la función siempre es creciente. Quizás no sabemos exactamente cómo se comportará, pero tiene que hacer algo aproximadamente así, o puede que empiece más suave y después haga así, o así, pero Siempre siempre creciente Bueno, al ver la gráfica ya podemos decir Pues efectivamente, si pasa por el 0, 0 y siempre es creciente Podemos decir que hay un mínimo Para x igual a 0 Que vale 0 No va a haber un máximo, puesto que la función siempre va a crecer pero podemos decir que hay un supremo que vale 1 partido por h y que se alcanza en el infinito. Ahora que vemos la gráfica ya podemos hablar también del rango. El rango o recorrido irá desde el 0 hasta... 1 partido por h, no lo incluimos, puesto que llegamos ahí, tenemos una asíntota, y nos acercamos por debajo. No sé si nos ha quedado algo pendiente, no, creo que no. Nos decían también que si conocíamos el número medio de presas que habían comido los predadores, es decir, si conocemos el valor de de V, si ¿sí éramos capaces de encontrar cuál era la densidad de presas de esa zona, encontrar la X. Nuestra función va a cada X, nos asocia un V de X. Podemos hacer la asociación al contrario nos, lo que nos está si esta es nuestra función si conozco un valor de v soy capaz de encontrar cuál es el x tal que v de x es este valor de v bueno por ser la función creciente de esta forma vemos que es inyectiva. Va a existir función inversa. No tenemos más que despejar. Si sabemos el valor de v, v va a ser nuestra función para algún valor de x. Pues ¿Podemos despejar la x en función de la v? Pues no es más que trabajar un poco con esto. El denominador lo pasamos multiplicando, nos quedaría v más v por h por x es igual a x, pasamos este término para allá, tenemos que v es igual a 1 menos v por h, y sacamos factor común a la x, y ahora sí si podemos despejar la, e, la X, será V partido de lo que multiplica a la X. Esta va a ser nuestra función inversa. Por lo tanto, efectivamente, si sabemos el valor de V, podemos conocer cuál va a ser el valor de X que tiene a ese V como imagen. Por último, el problema nos daba una serie de gráficas, ¿eh? cuatro gráficas, y nos decía que había, entre estas cuatro, había una función, su primera derivada, su segunda derivada, y otra función que no tenía nada que ver con, con ellas. Tenemos que deducir cuál es cuál. Podemos empezar fijándonos esta función de verde esta función toma valores perdón, es decreciente en toda esta parte hasta el cero si aquí estuviera la gráfica de su derivada tendría que ser una función que fuera negativa hasta aquí pero ninguna de las tres es negativa por lo tanto, aquí nos encuentra la derivada de la función verde. Bueno, la función verde es positiva hasta este punto. Si la función verde fuera la derivada de alguna, sería creciente hasta ese punto. La roja es decreciente por aquí, no nos sirve. La azul es decreciente por aquí, no nos sirve. La gris es creciente justo hasta este punto a partir de este punto es decreciente hasta aquí justo donde la verde es negativa y donde la verde pasa a ser positiva la gris vuelve a crecer por lo tanto podemos asegurar que la verde es la derivada de la gris ¿la gris es la derivada de alguna? pues tenemos que la gris es negativa aquí y la azul aquí decrece Donde es positiva, la azul crece y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que la azul es una función cuya derivada es la función gris, cuya derivada es la función verde. Por lo tanto, la roja es la que no tiene ninguna relación.